Ponían todo en el mismo sitio y rompían los no? huevos. ¿Y, y con sus departamentos, ahí están. Pascual y tony sus hijos Pascual, Jesús y David, el perro Whisky y la perra Zambra, la yegua Presi, el cerdo Rosendo, los tres gatos y los diez gallos, el recuerdo de la vaca Lola y las más de mil gallinas. Es la familia numerosa de Comardón. ...que desde su granja olivar y su huerta... ...nos abastecen de deliciosos huevos... ...rico aceite y jugosas verduras. Para ellos, la producción ecológica no es un trabajo... ...es una manera de vivir que comenzó por convicción... ...hace casi 20 años... ...y que practican cada día en el trato cariñoso con sus gallinas en el mismo con el que cuidan los olivos y la tierra que los cobija, y en la biodiversidad que protegen en su huerta. Experiencia, profesionalidad y muchas ganas de seguir innovando. Un sello de calidad que comparten con nuestra asociación, de la que, como no podía ser de otro modo, forman parte desde su germen. subbética ecológica, alimentos por el bien común.